Pues yo voy a proponer cinco factores para alcanzar el éxito. Claro, hemos de empezar por pensar que es el éxito. No sé si me habrás oído alguna vez, probablemente sí, que el éxito es el éxito a la medida de cada uno. Por lo tanto, ya solamente por visualizar la palabra éxito en tu mente, tiene que cambiar tu energía, tiene que cambiar tu actitud frente a la vida. Muchas veces hemos... O el primero, por supuesto, he estado completamente perdido sin saber hacia dónde vamos. Ya no solamente encontrar o buscar el éxito, sino simplemente no saber ni hacia dónde ir. Evidentemente, sabemos que eso es poco fácil: que al éxito toque tu puerta. Por lo tanto, el primer factor es la determinación. La determinación es la consecuencia total y directa de saber hacia dónde quiero ir y asumir los riesgos que pueda contener esa decisión. Estoy determinado a hacer esto. Ese es el primer paso, es el primer factor. Es decir, sea en lo que sea donde quieres llegar a tener éxito, desde ser el mejor jugador de bolos de tu localidad, o el mejor jugador de dardos de la discoteca o del pub donde vas los fines de semana, o el mejor jugador de billar de las mismas condiciones cada viernes, o cada sábado, o cada jueves que vas a ese pub. Lo importante es encontrar primero la determinación en la actividad en la que deseas ser exitoso. Y exitoso no significa muchas veces ser el primero en eso, sino significa estar en la brecha continuamente. Estar en el proceso de llegar a… Ese es el verdadero éxito, la evolución. El no estar pasivo, el no estar parado, el no estar bloqueado. sí Segundo, la productividad. Se habla muchísimo acerca de la productividad. Puedes encontrar <ríe> montones de cosas en, la, en internet a, a, acerca de la productividad modoro, tiempos de descanso, eh, que te hagas listas y vayas tachando, columnas de izquierda de derecha pros y contras, en fin, tomando decisiones para ser más productivo y encima trabajarlas de acuerdo al tiempo que tenemos al día. Si sí es cierto que todos tenemos más o menos 10, 12, 13 horas en las que un ser humano puede Trabajar no, no significa que sea productivo, eso es agotador, lo digo por experiencia. Sin embargo, si sí es verdad que la pasividad, la pérdida de tiempo, el no tener determinación, el no saber hacia dónde vas, es todo lo contrario a la productividad. Puedes comprimir el tiempo siempre y cuando estés continuamente yendo en el objetivo de la determinación sin parar, como se suele decir, sin prisa pero sin pausa. Eso te dará índice de cómo un lunes puede ser el no hacer absolutamente nada en el trabajo o un lunes ser absolutamente productivo. Muchas veces piensas que si me levanto una hora antes o dos horas antes puedo ser más productivo. Sí y no. Porque tú te puedes levantar una hora antes y estar desayunando en vez de 10 minutos, 20 o 30 minutos. Lo que está claro es que si en tu mente está la disposición tengo un día para hacer esta actividad, la vas a hacer en un día. Si piensas, tengo 15 minutos para hacer esta actividad, la vas a hacer en 15 minutos. Por lo tanto, una forma de comprimir el tiempo a tu favor es precisamente eso, limitarte el tiempo. No, ya lo haré, tengo todo el fin de semana, lo voy a posponer de momento, no me corre prisa, no es urgente. Bueno, soy tan bueno, tan inteligente, tan listo, que en una hora lo hago, así que mañana lo hago. ¿no? Es la mentalidad también de muchos estudiantes ante un examen. Bueno, pues ¿para qué voy a estudiar durante todo el trimestre? Si soy muy inteligente. La última semana estudio como un loco y apruebo y me basta. Graso error. ¿Puede ser que apruebes? Sí, pero no te basta. Porque según lo escupas en el examen, se te olvida el día siguiente. Eso no es productividad. Eso es salvar una evaluación o un examen. Pero como yo sé que en el fondo tú quieres ser productivo realmente, la idea que te acaba de proporcionar creo que es la mejor. Ponte un tiempo límite. Ponte un tiempo límite para hacer una actividad, sea la que sea. Y ponte el menor tiempo posible. Es decir, estrésate un poco. El ser humano puede... Um, por naturaleza es vago, o sea, quiere la ley del mínimo esfuerzo a todas horas. Si no te aprietas tú a ti mismo, ¿qué va a pasar? Que te quedas en una postura, en una imaginación, en un pensamiento, en una energía laxa, tranquilidad, no hay tiempo, de sobra. Pues no, no hay tiempo, de sobra. Es que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que tú te crees. Así que ponte una fecha límite, e incluso tiempo límite voy a hacer esta actividad como máximo, máximo, máximo 60 minutos, te aseguro que la vas a realizar en 59,59 segundos, es decir, la vas a hacer en esos 60 minutos seguro, si esa misma actividad al día siguiente te la dices, venga me de 60 minutos, hoy me la voy a proponer hacer en 50 minutos, es muy probable que la hagas en 50 minutos, luego para comprimir el tiempo autorrétate autorretate y ponte un tiempo límite a ser posible lo más corto. Tercer factor, la, la adaptabilidad. La adaptabilidad es saber y ser consciente que en esta vida una vez se gana y otra vez se pierde y que muchas veces se está en un modo que ni estás necesariamente ganando ni necesariamente perdiendo, simplemente el tiempo es lo que te va a dar la respuesta, es lo que te va a dar la solución. Con lo cual, la adaptabilidad es la capacidad de saber que todo tiene su momento y su lugar y de que no necesariamente todo está en tu mano sino que a veces las cosas suceden porque han de suceder si tú tienes determinación y productividad estoy convencido de que de arriba te van a ayudar en la adaptabilidad porque tarde o temprano se te va a poner por delante aquello que más no necesitas en el momento justo y a la hora justa ahora en tu mente tiene que estar la necesaria y racional inteligencia justa de saber que no todo es blanco ni que no todo es negro. y a veces se pierde, otras veces se aprende, a veces se gana y otras veces aunque has ganado, sabes que tienes que seguir aprendiendo y adaptándote. Luego, el principal error de que no tengas una buena adaptabilidad viene precisamente en el factor 4, que es que navegar en la ambigüedad y dirás, ¿cómo? Si me acabas de decir en el punto número uno, determinación, ¿cómo puedes decirme en el punto 4, navegar en la ambigüedad? Sí, te explico. Navegar en la ambigüedad desde el punto de vista real. Navegar sin orgullo. El orgullo es el que te devasta. El orgullo es el que muchas veces te estropea. ¿Por qué? Porque por ser orgulloso y muchas veces acompañado de vanidoso, quieres llevar la razón a toda costa y sabes perfectamente que cuando quieres llevar la razón te creas enemigos te creas situaciones incómodas o has estado alguna vez en una fiesta o en una reunión social en la que alguien era demasiado orgulloso y te ha gustado y te has sentido cómodo ¿a qué no? es más, yo recuerdo hace algunos años en un taller que di pues me salió un alumno con un orgullo, pero con un orgullo que, que yo creo que llegó a un punto en el que quería llevar la razón, con, a, a, a tal costa, a tal mom momento y motivo, que hasta los demás alumnos le tuvieron, que, le tuvieron que invitar a que se callara. Y tenía razón, tenía razón en una décima parte de todo su discurso, por llamarlo de alguna forma pero llevaba una vajilla rota dentro de sí y era lo que de alguna forma quería plasmar en ese instante. Con lo cual, ¿se perdió la posibilidad de aprender? Sí. ¿Estropeó media hora de clase? Sí. ¿Enemistó con compañeros? Sí. ¿Provocó una mala vibra? Sí. ¿Fue poco positivo? Sí. Y yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si esa persona? hubiera aumentado su 10%, lógicamente, de razón y esperar la respuesta del, del docente o del formador, en este caso yo, para ver por dónde yo podía ayudarle o no ayudarle. Pero el caso es que podía haber esperado. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Naturalmente se intentó por todos los medios ayudarle, pero llegó un punto en el que había cerrado orejas, había cerrado oídos, había cerrado todo. Se calmó, yo creo que porque ya todo el mundo le estuvo diciendo que va a hacer el favor, hace el favor y por vergüenza se calmó. Pero en su interior había fuego. Y no era precisamente el fuego de la pasión, de la evolución y el proceso. No, era el, era el fuego del proceso de lo quemo, lo arroyo todo. Con lo cual, el cuarto factor, navegar en ambigüedad, es decir. Ve a ayudar, ve a servir, ve con humildad. No vayas con orgullo a ninguna parte porque te va a traer muy malas consecuencias. Y no tiene ningún sentido porque al final no sales ganando para nada. Y por último, el 5, ¿no? el factor número 5. Precisamente para bueno pues atraer a tu vida el éxito en lo que desees. Es la formación continua de mente y cuerpo la formación continua de mente y cuerpo si sí, la formación continua de mente y cuerpo es decir formación continua a nivel racional hemisferio izquierdo continuamente no pares de formarte no pares de estudiar no pares de atesorar conceptos de atesorar definiciones ejercicios prácticas dinámicas que expanden tu mente y al expandir tu mente y al hacer esto de forma continua es muy fácil, muy fácil que además tus pensamientos sean positivos. Porque, puesto que estás en un continuo proceso, en una continua evolución, en una continua felicidad. Y cuerpo, sí, sí, cuerpo, date también la satisfacción de caminar, hacer footing, bicicleta, pesas, algún arte marcial. En definitiva, algo que movilice tu cuerpo y que te dé la sensación también de evolución Haces un arte marcial, ganas en fuerza, en tensión, en elasticidad, en movimientos, en reflejos, en muchas cosas. Si haces yoga, reiki eh, o alguna actividad más en teoría eh, espiritual, más hacia el alma, ganarás en paz, ganarás en armonía. Si sumas mente y cuerpo más los cuatro factores anteriores, Empezando con mucha fuerza en cuanto a la determinación, te aseguro que no se te va a resistir el éxito en nada lo que tú te propongas. En un mes, en un año, en tres años o en diez años. Pero nunca estarás trabajando en vacío, nunca estarás en la infelicidad del vacío, de la perdición, de no sé a dónde voy. Y evidentemente tendrás la certeza de que al comenzar con la determinación hacia tú, meta. Tarde o temprano llegarás a ese objetivo. Y eso ya de por sí. Todo ese proceso es lo que te va a permitir ser feliz durante esos meses o durante esos años. Te sentirás bien por dentro, te sentirás bien por fuera, te sentirás armónico, lleno de paz y sobre todo que estás haciendo algo productivo para ti y para la humanidad. Y eso para mí ya se llama éxito. Pues nada más, amigo, amiga. Un abrazo. Hasta el siguiente. Compártelo si te ha gustado. Gracias.